Bienvenidos y bienvenidas a La Tubería, un espacio de comunicación y análisis diferente pero también diferenciado, porque aquí queremos hablar de lo que no dicen en otras partes y comentarte por qué no quieren hablar de ello. Y para mantener abierta la comunicación, te invitamos a que dejes tus comentarios en los vídeos, a que nos sigas en Twitter y a que te suscribas para recibir las últimas informaciones, porque queremos seguir así, sin medios, sin compromisos, sin filtros, aquí. ...en la tubería...